que tengo por ejemplo en un sistema de explotin, donde yo el agua o la aporto a la canal, pues la meto por máximo con tuberías soplantes, pero por supuesto la homogeneidad en la nutrición nunca va a ser igual que un sistema de bueno, Tengo un mayor control sobre la planta a través del riego, ¿por Porque como he dicho, cada planta tiene lo que necesita. Yo cuando aporto fertilización a una base de flotín de millones de litros o de 100.000, mil o mil o 300.000 mil litros, Ahí no hay una homogeneidad en toda la base, tiene que pasar un cierto tiempo para que se homogenicen los precipitantes, para que no precipiten, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un problema importante que tiene el flote y que los precipitantes suelen precipitar. Porque las concentraciones se suelen elevar y como tienen mucho volumen de agua y además se calienta, hay una interacción de unos elementos contra otros y eso hace que la nutrición no sea efectiva en un sistema de ¿Vale? Bueno, Respecto a los sistemas no automatizados, tenemos un menor costo de mano de obra. ¿Eh? ¿Por qué? El NGS, respecto por ejemplo a un si lo estamos comparando. Yo solamente tengo que hacer lo siguiente: cojo una plantita, la coloco en el NGS y luego voy y la cosecho. No hay trabajo intermedio. En el flotis sí que tienes que hacer trabajo intermedio, muchas veces. ¿Qué tienes que hacer? Ir replicando la planta. La pones más junta y luego la vas separando, la vas separando para aprovechar el espacio. NGS eso no lo necesita. No lo necesita hacer. ¿vale? Bueno, eh. Se puede utilizar, y es otra ventaja importante respecto a un sistema de floating, una planta con sustrato. Es decir, yo tengo mi plántula con pit moss o con turba de un semillero de toda la vida, esa plantulita la coges y la pones en el ngs No hay ningún problema. Si está bien enraizado, si tienes tu... Ese sustrato, ese... ¿cómo le vamos a Cepillón. Ese cepillón. Ese cepillón tiene bien enraizado, con sustrato, y lo colocas. En el floating, no. Con el INSS, seguramente, no. ¿Qué tienes que hacer? Comprar una espuma fenólica, una colana de roca, el pico en post... Nosotros ya nos de tener. Y bueno, eh, al final lo que vamos a tener, con todo esto como he dicho, vamos a tener una menor inversión. Un sistema de floating bien hecho con, tu, eh, con tus eh, pasas o tus piscinas de hormigón, etc. Es una inversión mucho más alta que un sistema de NGS. ¿Vale? Bueno, ¿por qué el sistema NGS es el sistema más productivo? ¿Por qué es el más productivo? Esto es importante que luego lo vamos a ver ahora a continuación con una gráfica, ¿no? Que se implica, hasta ahora explica un poco por qué el NGS es más productivo o si sistema mejor en cuanto al diseño sí, del sí. sistema. Ahora lo vamos a tocar un poco en el tema del riego. Vamos a ver cómo afecta respecto al riego, ¿no? Bueno, es más eh, productivo porque hay una curva de hidratación, de absorción del sistema radicular y esa curva es mucho más lineal en NGS, sin tanto a lo bajo que produce un estrés, sí, por falta o por exceso de agua o de nutrientes que tiene ese suelo o que tiene ese sustrato. Al final, NGS, la planta de NGS tiene, eh, va a tener una. A, a llegar a tener en torno un desarrollo de un 30% más de producción, siempre esto siempre, es así, más que cualquier otro sistema de cultivo, sea suelo, sea sustrato o sea un sistema hidropólico puro. ¿Por qué? Porque la planta crece más rápido. Más rápido. Y eso, eso tiene que ver con esa cara. Yo tengo, en este caso, vamos a tomar que este, este es el potencial hídrico-silemático, ¿sí? en megapascal. Y aquí vamos a tener tenemos dos gráficas, una que puede ser en sustrato o en suelo, y la otra que es el NGS. Esta gráfica lo que me dice es cómo yo riego el NGS respecto a un sistema de sustrato o en suelo. ¿Cómo se riega? ¿Cómo se riega cada uno de ellos, ¿no? A lo largo de un día. Menos 5 megapascales es el potencial hídrico-silemático óptimo de absorción de esa planta. A ese potencial de absorción la planta tiene la máxima capacidad de absorción. Es decir, ¿qué significa eso? La planta está creciendo continuamente. Lo que queremos hacer nosotros, lo que nosotros cuando desarrollamos el NGS, buscábamos, es que nuestra curva de riego estuviera lo más cercana posible a esa línea amarilla. ¿Qué pasa? Yo, yo tengo un suelo, o tengo un sustrato, por ejemplo un coco, y empiezo a regar. Pero para empezar a regar tengo que tener un tensiómetro que me indique que tengo falta de riego. Vale, empiezo a regar, pero cuando llego al óptimo no me puedo parar ahí, porque si no tendría que regar otra vez inmediatamente los suelos ni el sustrato te permite regar continuamente. Tienes que dejar un tiempo en el cual se empieza a deshidratar para poder dar el siguiente riego, ¿sí o no? Vale, yo no me que puedo quedar ahí, tengo que dar sobre el riego, para que poco a poco se va deshidratando el cultivo hasta que doy el siguiente riego. Y así sucesivamente. Eso es, un, eso es un riego en un sustrato o en un suelo, a grandes rasgos, lo he dicho para que sea muy genérico para que veáis la diferencia, ¿no? Pero es que en NGS, yo esta curva de riego la puedo manipular a mi conveniencia. Y puedo acercarme todo lo que yo quiera a ese menos cinco, entre comillas. Eso que hace al final que una planta de NGS ya no tiene tanto estrés por exceso de agua o por falta de agua. Y la planta que lo que hace es que está más tiempo, más tiempo, mayor porcentaje a su máxima capacidad de absorción. Eso es, emergencia. eso es una ventaja de respecto al tema de crecimiento. Si las condiciones son adecuadas, si las condiciones ambientales son óptimas para ese cultivo, yo siempre voy a tener mayor capacidad de crecimiento que cualquier otro sistema que haya en el mundo. Porque se desarrolló para eso. Nosotros lo desarrollamos precisamente para que cumpliera eso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a explicarlo rápidamente. No sé cuánto tiempo tenemos más. Eh, eh, estamos bien. Estamos en la <coughs> 9.55. Y cuando... en media hora. En este caso, en este caso, el sistema NGS, para que te un esquema eh, general, tenemos un, siempre vamos a tener un depósito de recirculación, que nosotros llamamos. ¿no? Ese depósito va a tener una medidas determinadas, para que de manera genérica, para no tener particularidades, si queréis luego el tema de la lechuga, me centro un poco más porque quizás se el más hay aquí, o la lechuga, la fresa, o, o algo de tomate, si queréis, lo vamos a ver. Pero en el caso, por ejemplo, de una lechuga, yo voy a necesitar un depósito de aproximadamente, el consumo de una hectárea de lechuga en NGS en un sistema básico, tiene un consumo aproximadamente al día entre 20 y 30 metros cúbicos. 30 mil litros de agua al día. Es un consumo bastante bajo. Mi depósito va a tener, que, tener, va a tener que, que cumplir, por supuesto, tener agua acumulada al menos para un día, pero yo siempre voy a aconsejar que sea más grande. ¿Sí? Más grande. ¿Por qué? Porque si resulta que yo hago mi proyecto, y el lugar donde voy a hacer mi instalación, las temperaturas son muy altas, a mí me interesa que ese volumen de agua sea lo más grande posible. La tengo acumulada, está enterrado, está bajo tierra, está el agua fría, para que me entendáis. Pero si la tengo ahí acumulada, siempre va a ser beneficioso para mi cultivo, porque la temperatura en el depósito siempre va a ser muy baja y respecto al enterradero va a ser muy alta. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, el depósito de drenaje como mínimo va a ser yo le voy a cosechar siempre por hectáreas que sean entre 50.000 y 100.000 metros, eh, 100, 100 metros cúbicos por hectárea. Entre y 10 litros por hectárea. Es un volumen bastante bajo, si os dais cuenta, respecto a la base que hay de millones de litros, es un volumen bastante bajo. Pero ese va a ser el mínimo que yo debería tener en mi, en mi proyecto. Y ese depósito siempre va a estar, como he dicho, enterrado por debajo del nivel del suelo. ¿Por qué? Me interesa por supuesto que el agua se mantenga lo más fría posible, lo más cercana a esos 20 grados que he dicho que son óptimas, ¿sí? entre 18 y 20 grados, sería lo ideal mantener la solución nutritiva, 18 en la noche y 20 en el día, pero si no si no puedo mantener esa temperatura porque no tengo forma, simplemente voy a tener un volumen de agua lo más grande posible. ¿Qué va a pasar? Cada vez que yo doy mi riego, como sabéis por dentro la multibanda va a una cintilla de riego, después la vamos a ver, la solución nutritiva que la planta no ha tomado en ese momento baja la tubería de drenaje y de ahí se regresa a su depósito por gravedad. Por eso el depósito tiene que estar siempre a un nivel inferior a la superficie del de sol. A modo de detalle, eh, cómo se diseña, cómo se estructura, cómo eh, nosotros vamos a colocar el cabezal de Después lo vayan a ver, voy a poner una diapositiva, porque además del NGS, como he dicho, nosotros fabricamos el proyecto completo. No solamente esta hidroponía, no solamente solo los internadores, sino que sistema de riesgo automático, el sistema de calefacción, sistema de nebulización, pantalla automática de sombrero, control climático, todos los elementos de un proyecto nosotros los fabricamos, porque los fabricamos para nosotros mismos. Lo que pasa es que la gente me pide, oye Antonio, hazme el proyecto completo, sin problema. Y de hecho, eso es lo que yo quiero. Quiero hacer un proyecto completo para asegurarme que el proyecto siempre pues, tiene lo que yo creo que necesite. de acuerdo bueno, ese cabezal de riego nosotros lo vamos a instalar, lo vamos a mandar ya, después vayáis a ir una diapositiva ya instalado desde España. Vaya a una plataforma de acero donde llevas tus depósitos, tu bomba de riego, tu máquina automática de fertilización, tu electroválvulas, tu sistema de filtrado, todo vaya instalado desde España en tu plataforma. la plataforma de 2x3 o 2x4 metros. Esa plataforma la bajas del contenedor, conectas tu, tu, tu, tu eh, el sistema eléctrico, conectas tu de, de bajante y a los centrales y a pegar. Y yo me aseguro de que ese, esa instalación está bien hecha. Desde España, no tienes luego que volver tú a instalar. Digamos que te equivoco, te quito, me quedo yo más tranquilo. ¿De acuerdo? Bueno, ese depósito o ese cabezal sería deseable si es posible siempre que se coloque o muy cerca de ese depósito de drenaje o encima del depósito de drenaje. Pero deseable que esté en la parte, por supuesto, ese depósito de drenaje, como he dicho antes, como tiene que regresar por gravedad los, eh, el agua y la solución nutritiva, tiene que estar en el punto más bajo de mi proyecto. En el punto más bajo. Después veréis que yo os voy a aconsejar siempre que si es posible que el terreno tenga un 2% de pendiente, si es posible. Que ¿Está plano? Si está plano, con lo, los soportes que yo le voy a, voy a poner al sistema, le voy a dar ese 2% que yo considero óptimo. Que resulta que tenéis una pendiente, no va a ser el caso para Argentina, seguramente, pero sí para otros países, Chile, sí, o, o, o, o, o sea, Ecuador, Bolivia, las pendientes están así, al 7%. Pues no tengo problema, en el caso de la lechuga, podéis tener a pendiente más, más alta. ¿sí? Pero como mínimo, un 2% de pendiente. Yo siempre voy a necesitar para que nunca se me quede agua acumulada, ni solución nutritiva acumulada en el sistema, sino que por la edad, le regrese a ese dispositivo. Bueno, la cultivanda GNGS, como vais a ver, son diferentes capas plásticas que están presobradas y con un diseño específico para cada uno de los cultivos que yo voy a, yo voy a necesitar, voy a utilizar. Por supuesto, nos tomamos muy en serio el tema de eh, la certificación, tenemos la ISO 9001, en entre otras, certificación O, etc. Vamos a hablar un poco de la multibanda de lechuga, que sería eso? Una multibanda de tres capas, para lechuga, cultivo de porte bajo, aromáticas, eso es una eso es. Yo por ejemplo, eh, si tengo un sistema de FT un floating, no tengo por qué poner lechuga siempre. Es que a lo mejor me interesa, en vez de poner lechuga, poner pues es otro cultivo que esté en pachoy, o poner aromáticas, o poner, eh, no sé, cualquier otro cultivo de hoja, espinaca. El antro, perejil, lo que sea, pues en el NGS te lo permite, esté más ridículo se va a desarrollar Eso es una ventaja interesante que hay que tener en cuenta, porque un día que compra algo que tiene una inversión bastante alta, tiene que tener la posibilidad, porque si el mercado no cambia, o, o tu proveedor te dice, pues, ¿por qué no me haces ahora este producto? ¿Qué no puedo hacer? ¿Por qué? Porque tengo el canal y no puedo tener más tiempo, la raíz, no sé qué. La NGS te da esa versatilidad. Bueno, son, son estas de tres capas, esta es la multibanda de, de fresa, de, de lechuga, perdón. Esta es la de fresa, que es una multibanda dúo, que se caracteriza porque la línea de cultivo va a una doble línea, a tres bolillos. Luego, la, la separación que yo voy a colocar, la lechuga o la fresa, la pongo yo. Es decir, vos. Es decir nosotros normalmente, en el tema, por ejemplo, de la, de la lechuga, la separación que yo coloco entre una planta y otra, normalmente yo te voy a mandar tres la multibanda para colocar cada 10 centímetros. Pero es que yo cada 10 centímetros, Antonio, yo no voy a plantar, ¿vale? La dejas cerrada. Tiene un presoldado cerrado para que si tú quieres, ¡clas! Quitas el presoldado y colocas tu planta. Pero es que el día de mañana tú no sabes si te va a interesar hacer la baby hay, La baby, la pechuga pequeñita, los corazones, ¿sí? Los corazones pequeñitos, que están muy de moda. Pues eso lo puedes colocar cada 10 centímetros. O si tú te quieres hacer pilantro, pues eso lo puedes colocar cada 10 centímetros. Es decir, yo te dejo preso soldado cada 10 centímetros, pero tú luego vas a aprovecharla cada 20, cada 30, dependiendo del tamaño que tú vayas a de de o de cultivo que sea. Bueno, el número de capas, como he dicho, depende del tamaño de este, Esta es una multibanda de cuatro capas. Esta sería es la multibanda para cultivos de porte alto: tomate, el ayuno multibanda, puedo colocar tomate, pepino, pimiento, calabacín, berenjena, leche, no sé, sandía, melón, cualquier cultivo artífora. O tema de flores, también puedo utilizar para rosas, <coughs> para etc. ¿No? Una multibanda un poco más grande, porque si necesito ahí suficiente espacio para que se vaya desarrollando. Y claro, cada una de esas capas tiene un diseño específico. ¿Para qué? Para que la solución nutritiva nunca se quede estancada dentro del sistema NFS. Después veréis que en la, la siguiente diapositiva, la solución nutritiva normalmente va a seguir un camino, el camino más corto. La planta, la vi regando, imagínate que tienes un tomate, aquí tienes una piqueta, que es un tomate con una piqueta autocompensada, por planta, por un botero autocompensante, y la solución nutritiva sigue ese camino. ¿Qué pasa? Nosotros los agujeros que colocamos en la multibanda no lo hacemos para que inmediatamente baje a la última capa, sino que obligamos a la red a crecer en vertical, que en horizontal, que en en vertical, que en horizontal, y así sucesivamente, por lo que queramos que la red se desarrolle lo más mejor. Bueno, Lo que tiene el sistema NGS al final, respecto al sistema particular, es que yo con el sistema NGS, puedo a llegar a poder desarrollar la máxima expresión genética que tenga eh, esa planta respecto al crecimiento del sistema colegular. De Eso qué significa que si yo tengo un cultivo, un cultivo eh, una variedad que crece, que puede llegar a crecer genéticamente, tiene la capacidad de, de llegar a crecer 50 centímetros, en EGS en todas las condiciones para que se llegue a ese crecimiento colegular. Por Porque no hay ningún limitante físico que impida ese crecimiento. Porque tiene todas las condiciones, tanto de humedad como de, de, de espacio, para que la raíz se pueda desarrollar a lo largo de todo, que anda por todas las diferentes cargas. Entonces, y se en el mismo punto. Claro, una mayor, mucho, una mayor capacidad de sistema de altura, siempre va a repercutir, si las cosas no hacen muy bien, una mayor pero también, Porque vamos a tener una mayor parte aérea, siempre se va, va a, a corresponder a una mayor raíz, una mejora en la parte aérea. Y depende de la concepción. Bueno, el rollo de LG que hay en esa presentación, son rollos de 200 metros lineales para el tema de tomate, pepino, cultivo de porte alto y 300 metros lineales para cultivos cultivo de porte bajo como puede ser una lechuga o una presa, etc. ¿no? La instalación de la multibanda, como se dais cuenta, es muy sencilla, muy fácil, simplemente pues tengo mi, eh, una celosía, un soporte que es económico, que es 6 metros de, de longitud, pero muy fácil de instalar, muy rápido, coloco la multibanda encima, le pongo un clic de plástico, ¡plaf! se encaja ahí, ¡plaf! y ya se queda el sistema eh, instalado. Muy sencillo, muy rápido. Que resulta esto una ventaja, que si yo quiero ver cómo están mis raíces, pues, quito el clic de plástico, le quito el caso de la soldadura a la multibanda y voy no viendo cómo están mis capas por dentro, cómo va la raíz, va bien, va mal, termino, le pongo mi plástico, le pongo mi clic y quedo totalmente raro. ¿Viene con la simia de otro proyecto? No, normalmente no, ¿por qué? Porque esa multibanda yo no sé si tú quieres, no sé, tu sistema de riego, cómo es, qué sistema mantiene. Normalmente nosotros, para eh, los proyectos que, de lechuga, lo que sí dejamos metido de a veces es una rueda una dentro de la multibanda. Para no tener que abrir la multibanda simplemente el extremo de amargo la, la cintilla, y el otro lado del extremo y se queda la cintilla por dentro. Que si quiero puedo abrir la multibanda, la primera capa la puedo abrir, quiero mirar el presoldado, meto de la cintilla la cierro pero me implica trabajo. Entonces más rápido, dejamos la cuerda por dentro, para que estiran de la cintilla, la dejan todo acá adentro y luego la cuerda. Bueno, eh, ¿cómo se queda terminado? Una, un pin de línea. El sistema NGS, pues como veis, se queda así. Tengo mi colector de, de drenaje. Si os doy cuenta del sistema NGS, lo que tiene, lo que tiene eso no lo he dicho respecto por ejemplo, a un sustrato, es que nosotros, si tenemos un, un, un, fibra de coco o lo que yo quiera, el NGS tiene la versatilidad de que si yo quiero, puedo hacer un sistema hidropónico puro, o puedo colocar sustrato entre la primera y la segunda capa, y tengo un sistema semi-hidropónico recirculante. Oye, pero ¿qué ventaja tiene eso respecto a un coco normal? Oye, te, te vas a ahorrar, ojo, por ser recirculante, entre un 30% y un 45% de fertilizante. Ya no digo de agua, que el agua de es importante, de fertilizante, en cada riego. ¿Por qué? Porque el sustrato tienes que dar siempre sobre riego. ¿Cuánto sobre riego tienes que dar? Entre un 25% y un 45%, dependiendo del sustrato que tú vayas a utilizar ahí. Pero es que si yo quiero... Oye, Antonio, pues yo es que no quiero hacer el pone a Vale, me abre la multibanda y entre la primera y la segunda capa solamente ahí metemos sustrato, el que tú quieras. Si no, tenés un sustrato que sé que va a ser el adecuado para el cultivo que tú vas a hacer. Y tienes un sistema semi-hidropónico y Tienes la versatilidad. Si quiero lo utilizo y si no quiero, no lo utilizo. Eso no lo puede hacer en ningún otro sistema hidropónico, porque no te lo permite el diseño, del sistema. ¿Se entiende? Pero es que una vez que ya ha pasado la planta. Perdón. Una vez que ha pasado la planta. Bueno, en esta diapositiva, una vez que la.. Perdón. Una vez que ha pasado la planta, que, que, ha, que ha llegado a, a, aquí, aquí hemos metido sustrato sustrato, okay, tenemos dos capas máximo de la, de, la de tomate, por ejemplo. Una vez que ha llegado a la parte baja, la raíz puede seguir creciendo a las capas de abajo, sin sustrato. Entonces, ¿qué, qué, vamos a tener, qué ventaja vamos a tener también ahí? Un mayor sistema radicular. Una vez que llega a la parte baja, la multibanda viene con viene una abertura para que la raíz siquiera pueda seguir creciendo por la siguiente capas. Nosotros, claro. Siempre te voy a aconsejar que no metas sustrato dentro del sistema NGS. ¿Por qué? Porque un costo que tiene, aunque sea poca cantidad lo que vamos a colocar, tiene un costo. Pero si tú quieres hacerlo, o porque tú quieras, sin ningún problema, lo hacemos. ¿De acuerdo? Bueno, a modo de detalle, en esta diapositiva se ve, es un corte de a la multibanda, sí. y Veis que las capas de fuera son más gruesas porque, como he dicho, la vida útil normalmente de una multibanda es de 5 a 7 años. Aproximadamente, hasta 7 años no está durando la vida útil de la multibanda NGS. Dentro de esa hay varias capas más, pero ahí en este caso, imagínate que estamos hablando de lechuga, tenemos de acetiléreo que se coloca ahí. Después coloco mi plántula con el temellón de sustrato, la coloco ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, se va a empezar a regar. Inicialmente se hidrata la primera capa, pero el agua no se queda ahí acumulada. No se le queda ahí acumulada. Pasa a la capa de abajo, y a la capa de abajo, y de ahí al regaje. Esa es, es una de las mayores ventajas. El agua nunca está acumulada dentro del sistema calentándose ahí. ¿no? Se hidrata, los ríos son cortos, son riegos cortos, de 1 a 5 minutos. hidrata la planta, se hidrata, se oxigena, se nutre, se enfría y se va a la solución nutritiva a depósito. En el cuarto energético que tengo ahí va a ser menor. Bueno, el esquema de instalación de un sistema, en este caso la celosía, para que veáis un poco en detalle, de la cultivanda que es más pequeña, en 3 capas, o como en la de cuatro capas, para que veáis un poquito la, la dimensión. Pero la pendiente del terreno, como este, del 2% en cada uno de los, de los cultivos, como de fresa o lechuga, para que tengáis una referencia en cuanto a metros lineales. ¿Cuántos metros lineales colocas tú por hectárea en cada uno de los cultivos? Pues en este caso, pues en el caso del tomate metemos unos 6.000 metros lineales, en el caso de la fresa entre 20.000, eh, entre 10.000 y hasta 30.000, aunque lo normal es entre 10.000 y 20.000. Y en el caso de la lechuga, como mínimo metemos 33.000 hasta 60.000 metros lineales en el sistema automatizado. Pero para que tengáis una referencia, por pues, hectárea, en cuántos metros lineales meto yo de NGS dependiendo del cultivo que voy a hacer. Vamos, vamos a <risa> Vamos a pasar rápido entonces. Bueno, el número de plantas que voy a colocar en tema de lechuga, pues entre mínimo unas 110.000 para una 110 perdón, variedad de lechuga grande, iceberg, de un medio kilo para arriba, una lechuga hasta un kilo, y puedo llegar hasta meter hasta 600.000 lechugas por hectárea en un sistema automatizado de producción de lechuga, el NGS. Bueno, no me da tiempo, estas son ventajas que tiene el NGS que no he dicho respecto al anterior, pero no las vamos a sacar, ¿vale? Vamos a irnos a, a lo que me interesa. O voy a ver diferentes proyectos, diferentes modelos de producción. En el caso de la lechuga, este sería el sistema más básico, donde estamos colocando unos 33.000 metros lineales de MGS por hectárea. Tenemos 6 líneas, en 1,20 20 metros de ancho y un pasivo de 60 centímetros, y así sucesivamente. ¿Sí? Me pregunto. En este caso, tenemos en, esa, en el, un metro 20, metemos 6 líneas, un pasivo de 60 centímetros, y así sucesivamente. Sobre el suelo, sin soporte, esto sería lo más básico, lo más barato, el proyecto más eh, económico que vamos a. a bueno, superficie, como he dicho, eh, al aire libre. Tenemos proyectos de hasta 50 hectáreas al aire libre, ¿sí? No solo no, no solo proyectos. Como este, por ejemplo, tenemos la lechuga aproximadamente entre 21 y 45 días, dependiendo de la variedad de lechuga que yo voy a utilizar, pues tengo diferentes tipos de lechuga. Eh, diferentes cultivos para que veáis, puede ser el desierto, pues cómo podemos hacer eso. Lechuga hidropónica, sin necesidad de bueno, en este proyecto no tenemos agua, no tenemos agua de, de, de riego, solamente con el agua de lluvia que utilizamos con un policir en la parte baja, pues para que tengáis un volumen aproximado de consumo de agua por planta y por vivo.